Hola, soy Uriol Saña y hoy os voy a presentar eh, el nuevo afinador de Atario que además eh, es metrónomo y como podéis ver eh, una de las cosas que aparte de estas dos funciones que tiene es su colocación en el instrumento. Se coloca aquí de una manera muy fácil y además tiene este ángulo en el cual a mí me ayuda cuando me coloco el violín a visionar bien la nota si está afinado o no. En este caso estaría afinado, es un La, ¿sí? está en verde. Si yo desafino, va para la flecha en la cual está abajo o si está alto, hay como una especie de flecha que va para arriba. En este caso está en 440, pero puedo afinarlo a 441, 2, 3, ¿sí? hasta 445, o bajarlo si tocamos música barroca, ¿sí? 4.15, incluso un poco más. ¿sí? Aquí como podéis ver eh, tenemos el metrónomo, eh, es un metrónomo pues, que es visual, eh, no, no tiene sonido. Pero bueno, como visualmente es fácil de ver, eso lo que me proporciona pues es que bueno me ayuda en el estudio y además pues bueno, pues eh, me ayuda pues, a trabajar de una manera eh, fácil porque lo puedo ir viendo eh, de reojo mientras estoy tocando. Espero que os haya gustado, eh, si queréis uh, más información lo podéis encontrar en la página web de Adario. Hasta luego.